chicos bienvenidos a una loca serie y primer serie y hoy vamos a, a empezar la serie de carmen gan vale a lo mejor para la gente vídeos que no hoy no hay cámara porque no me apetece. chicos ya casi están vale pues lo que, yo es este, que voy a es desde el momento que debe crear, para que os imaginéis, para que no penséis. Uy, se ha puesto en modo creativo a buscar, no, a buscar una aldea y para aparecer ahí, se ha puesto alguna cosa para pa no empezar de cero, para que lo creáis. Yo lo primero que hago es buscar una aldea, para vivir allí. Como ahora de tantas veces que he intentado grabar, no me ha una aldea, idea. Es que ya me he flipado. Bueno, aquí no se ve ninguna aldea. No, de momento no veo una aldea por este lado. este otro y la cabeza ¡Qué pena! He matado a una tortuga para nada! ¿Momento? Sí, sí, sí. Nada, que estaba comprobando una cosa. A ver si se está grabando, chicos. Calma. ¿Vale? A ver, chicos. Mira. Había unos youtubers. Que graban serie. Todos los videos han grabado una serie de Minecraft. <coughs> y no soy yo, te diré ahora mismo. viene por mí le hemos dado comida me da hasta, hasta me da pena haberle matado a la tortuga a un abismo no ¿tiene ninguna serie que he visto de algún youtuber? no voy a... ah, y a ver, en la 1.12 con no sé cómo hay un modo que es mueres se acabó No, chicos, ahora mismo, si no hubiese sido que no hubiese hecho una cosa, ahora mismo no estaríamos empezando esta serie. No estoy hablando ahora mismo esto. Si encontramos al menos una maldita aldea con aldeanos. En algún medio aparece algún, como alguna persona. Empiezo a encontrar animales o estoy muerto de hambre. Nunca eh, Encontrar una alea. Yo en la vida real no podía caminar tanto rato. Tanto. Encontrar una alea. Nom, nom, nom, nom. Comer mal. No comeríamos hasta que no nos quedes todos otros hueso, huesos, que significa la comida que los tenéis viendo en el inventario ese que llevo en mal, en los bolsillos, en un bolsillo que es el que saco, y tengo principalmente. Muy bien, muy bien, muy bien, cultiva, cultiva, cultiva. Una cama muy, qué que bien, no sé, un golem. Da mucho daño con un pescado puedes enamorar a a un gato nada okay. es que no encuentro ningún cofre y puede que haya comida armadura al menos armadura un poco caca pero Ahora haremos el spam point. ¿Por qué? Porque el, si no habéis visto el principio, he cogido, si no era un momentito, y volvéis aquí antes, recordáis dónde hemos quedado. Y miráis como que tenía el modo y el momento de un tiempo, y pero, pero el mode no lo utilizaré si no es una emergencia de las gordas. A ver, ¿a qué iba a hacer. Así, ah, chicos, sigamos. Nos da. Poco, pero es lo que tenemos. Nos da poca madura, pero es lo que tenemos de momento. Mm. Que no me acordaba, si es un hombre con agua metida. Y joder. Pues, como no hay casi comida, soy de dos o tres patatas. Hay que matar animales... Ah, vivamente. Voy a estar... Spawn... Spawn... Point... Ya está. Ya hemos Puesto que este es Spawn Point. Vamos a probar si se puede el Game Mode. Y lo enseñaré que es verdad. Game Mode, ¿Veis que parece? No lo voy a hacer. No me da la gana. Y porque si no, esto no sería una serie. O oh, me hago una cama. Con la suerte me había tocado antes. Y el maldito, ordenador, no le queda espacio suficiente para, para grabar. A lo mejor solo hay variado tres minutos, grabando, un poco menos. esto Es una pequeña aldea. Vida. Huevos, huevos, huevos. Tijeras, o una falta. A matar animales. no ¡Camuña! ¡Calla! ¿Dos? A dormir a una cama ya porque antes ya me la jugaba y por poco me muero me estaba muriendo cama ocupada mm, dulces sueños venga vamos a dormir O tuve, ¿sí? estaba aquí toda la noche pues chico, ya tocó tocar a ir consiguiendo madera. Vamos a quitar este árbol porque no me gusta. Cuatro al mínimo, pero vamos a coger más. Para construir al menos una mesa de crafteo, para craftear una espada. conseguir el suficiente material para poder no hacer. Esta será mi casa, compartiéndola con mi compañero. Vamos a conseguir la madera esta, por ejemplo, esta que estás viendo ahora mismo, no esto, no es. Esta madera la vamos a conseguir, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer esto. Plan. La pingüina. Bueno, no está mal, pero va suficiente para hacer una mesa de craft. ¿eh? Oh, ¿tenemos? Muy bueno, chicos, ya tenemos la mesa de craft. ¿eh? Vale. Se hace el Spawn Point por pues si me muero. Venga, ya me tenemos el Spawn Point. Vale, ahora no me muero. Que voy a morir por no comer en el juego. Vamos a crecer un salmino. Pedra. Para eso necesitamos un pico. Para eso necesitaremos palos. Pastamos dos, pero... Minecraft um... me dices lo que cada paso ¿Hacerme? y ahora madera ya tenemos la espada ya tenemos la espada que la cambiamos por aquí por aquí mira vamos a hacer un cofre y hace así entonces lo recogemos, lo recogemos, lo recogemos, lo recogemos. Um, what, ¿cómo se hacía nada? No es como si ha sido una falsa, pero. 4 Ya no sé ni cómo se hace. Lo que acabo de escuchar es un enderman. Ahora puesto un palo ahí Ahora sufrir. Chicos, hacemos un mini corte y ahora volvemos y ya sabéis cómo se hace una... No, no. Un cofre para guardarlo. Vamos a ver. el cofre así ah, no tengo para hacer otro cofre chicos aquí vamos a ver la comida a tu globos leal clone no sé vamos se ir hace. a hacer hay comandos data fm clone, clear, postbar list no, no, no no remover no esto no sirve para nada yo cultivo data pack. Y. Y. Gary. Pues vamos a ver otro comando. A ver. Atribute. Clear. Clone. Un examen revoque al elite 100. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, agua! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, agua! Vamos a colocarla de la forma que a mí me guste Mimiu Mimiu hacerse una cama necesitaría tijeras chicos ahora sí que sí ahora volvemos pues chicos lo que necesitamos es un es la para hacerlo volvamos no no ha pasado el tiempo ni nada Vamos a dar la campana. todo. no van a no convertir, pero no harán no caso. ¿Qué de mis dos? Ah, mmm. No entiendo. Ahí vienen la casa. de las. Ahora cómo se ha dicho. Te encuentro en la la casa. No. Mira se ha ido ya a la cama. Ya eres como posible. Sí? Ah, buenas noches. Cofre mío. No me he Aún no tengo la vida de hambre. Voy a conseguir la nada Eh. robar la cama. No, no, a Lana, lana, lana, no, Era para mover la gente. Chicos, pues ahora volvemos y ya sabré cómo se hacerlo. ¿no? El comando. Chicos, ya saben, ya sé cómo se hace el... este P para transportarnos en eh, mi huevo. Vamos a tirarlo. ¿Eh? T A ah? No, como se hace a TPA un sitio. No hay nadie. Lo puedo abrir para que entre gente. ¿Cómo se haría eso? La habrá que abrir online. Modo supervivencia, Primeros trucos. Tatal. Iniciar. Y ya puede entrar gente. Vale, igual. Cuando... Volver. ¿Ves cuánto llevamos de vídeo? Bueno, pues por hoy, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Nos vamos a la casa y lo dejamos ahí, ¿vale? Vamos, ah, pues chicos, por lo que tengo que ir yendo, es ir dejando la serie, dejando el primer capítulo de la serie que, la, que no penséis, va a durar muchísimo más que la otra. Chicos, un momento. Aún os diréis. Ahora, cuando veáis esto, vale. Ya vamos a dejar en un momentito controles. Chicos, pues ahora volvemos en un momento. Chicos, ya estamos aquí. Yo lo he visto, yo lo he cambiado. Diréis, si hace con el F5, A ah, lo diréis todos. Pues no, no puedo, ¿por qué? Porque mi ordenador, si le doy al F5, enciendo las luces del teclado. ¿Por qué? Porque estas teclas ya tienen una función y si las toco no hacen la función de juego. Ah, por eso. No, este no quiero. Pues bueno, chicos... Pues bueno chicos, lo dejamos en mes... Pues lo dejamos por aquí. Si os ha gustado el primer capítulo de la serie, pues dale like, suscribiros, activa la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y nos vemos a la próxima.